Buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes hoy, sábado, día de descanso, día de relax, pero un día en que queremos compartir con ustedes algunos conceptos de hipertensión pulmonar, motivarlos a que desarrollen este tema, darle la bienvenida a nuestro curso, nuestro primer curso de hipertensión pulmonar en niños, que ha sido un esfuerzo grande de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y de la Fundación. Neumológica Colombiana. Quiero compartirles mi pantalla para hacerles la presentación de la introducción a este curso. Entonces hoy es el lanzamiento del primer curso de hipertensión pulmonar. Perdóname. Creo que hay un problema aquí. Discúlpeme, que saqué por el... Bueno. Entonces, eh, nuestro primer curso de hipertensión pulmonar pediátrico se desarrolla gracias a una iniciativa de la Fundación Neumólica Colombiana, de la Asociación Colombiana de Neumólica pediátrica Hemos hecho un trabajo integrado para lograr que la experiencia el conocimiento y eh, la actividad científica que se lleva en la Fundación Neumológica Colombiana... ...sea benéfica para toda la comunidad científica colombiana, en especial para los neumólogos pediatras. Doy el agradecimiento al doctor Carlos Aguirre por el apoyo desde la Dirección de Educación... ...y al doctor eh, Junior Bacher por eh, el aval y por ayudarnos con la Junta Directiva a lograr la aprobación de este eh, curso y desde luego pues a todo el grupo desarrollador que está conformado por los neumólogos pediatras que trabajamos en hipertensión pulmonar en la Fundación Neumológica Colombiana. También quiero darle el agradecimiento a los patrocinadores, hay especial reconocimiento para Janssen, que nos dio un grant muy significativo para tener los recursos para eh, apoyarnos en este proyecto, Escandinavia Pharma y Team Pharma. Que lo primero que tenemos que decir es que eh, la motivación que tenemos para hacer este curso parte de nuestros pacientes, de nuestros niños, cuando nos enfrentamos a los niños con enfermedades complejas, a veces nos sentimos como se ve en este laberinto, parece que no fuéramos capaces de llegar a ellos, de alcanzarlos y de darles la ayuda que ellos necesitan. Sin embargo, con un empoderamiento de nuestro conocimiento, de nuestra actividad médica y con un sentido humanístico y un contenido biopsicosocial, podemos llegar a los pacientes no solo desde el punto de vista de su enfermedad, sino de todo su componente emocional, social, afectivo y familiar. ¿Cuál es la justificación? En principio es una enfermedad que es de baja prevalencia, pero que puede ser incluso fatal, pero requiere un diagnóstico temprano para que la evolución del pronóstico mejore a largo plazo y esto se basa en un conocimiento profundo de la enfermedad. También hemos visto un uh, avance significativo en conocimientos de fisiopatología, diagnóstico y abordaje de la hipertensión pulmonar y la integración de diferentes especialidades, en especial la cardiología, la neumología, la pediatría, los radiólogos, eh, en general los, los pediatras y los epidemiólogos que ha permitido un manejo integral de sus pacientes con mejores desenlaces clínicos. También estamos viendo un desarrollo significativo de medicamentos gracias al conocimiento que se ha logrado de la enfermedad y con esto se ha mejorado el control clínico en función de los niños y mejorando el pronóstico a largo plazo. Pero también es muy importante destacar la integración de las diferentes especialidades. Hemos visto cómo en los grupos interdisciplinarios que trabajan de manera mancomunada, organizada bajo el concepto de clínicas especializadas, ha logrado unos resultados clínicos y mejorar el pronóstico de estos pacientes mejorando su beneficio a largo plazo. Hoy que vamos a tratar rápidamente una definición de epidemiología de la hipertensión pulmonar en niños vamos a hacer una presentación de casos clínicos ilustrativos ya se los voy a presentar luego viene una sesión de preguntas y respuestas y para esto tenemos dos recursos, el primero es que ustedes tienen en su portal la posibilidad de hacer las preguntas dirigidas específicamente a cada uno de los ponentes también vamos a poner a su disposición el micrófono al final de la presentación, en la cual ustedes, cuando quieran hacer una pregunta en vivo y en directo o hacer un aporte a lo que nosotros les hemos expuesto, son bienvenidos siempre y cuando ustedes hagan la gestión levantando la mano y nosotros les abriremos el micrófono. Al final les daré unas pequeñas conclusiones y mensajes para llevar a casa, motivadoras para que sigan profundizando en el tema de hipertensión pulmonar y luego haré una presentación del primer curso virtual de hipertensión pulmonar pediátrico para que ustedes, los que no han logrado todavía conocer a fondo cómo se va a desarrollar este curso, lo, lo puedan eh, conocer y se motiven para ingresar y empezar a tratar este tema. Entonces vamos a precisar la definición operativa vigente de hipertensión pulmonar en niños. Vamos a identificar los signos clínicos más relevantes con base en casos clínicos que les vamos a presentar. Vamos a revisar eh, siempre y basado en la clasificación de la enfermedad actual, cómo es el manejo actual de la hipertensión pulmonar. Vamos a realizar unos ejercicios clínicos con base en tres casos representativos de la vida real que representan situaciones clínicas muy frecuentes, las más comunes que nosotros vemos, y en los grupos de edad de acuerdo a la evolución de la enfermedad, que nos permita desarrollar habilidades para el diagnóstico, estudio y manejo de estos niños que están en sospecha de hipertensión pulmonar. Y al final presentaremos el primer curso virtual de hipertensión pulmonar. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces les voy a hacer esta pregunta para que ustedes me la respondan. Vamos a tener disponible un sistema de tabulación de preguntas. Así que por favor leanla con cuidado. La pregunta es la siguiente. La definición más aceptada de hipertensión pulmonar en niños mayores de 3 meses de edad, según las guías de manejo vigentes, que es el simposio mundial de Niza nice del 2018, es 1. Una presión pulmonar sistólica mayor de 25 milímetros de mercurio medida por ecocardiograma. Dos, una presión pulmonar sistólica mayor de 25 milímetros de mercurio medida por cateterismo cardíaco. Tres, una presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio medida por ecocardiograma. Cuatro, una presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio medida por cateterismo cardíaco. Y quinto, no existe una definición ampliamente aceptada de hipertensión pulmonar en niños. Entonces, por favor, voten. Vamos a poner a disposición el sistema de tabulación y vamos a mirar cómo están ustedes en este concepto. Ok. Entonces vemos que predominó la respuesta número uno, seguido por la respuesta número dos. Ahí están observando ustedes los porcentajes. Muy bien. Volvemos a la pantalla entonces. Ahí está la instrucción. Pregunta número uno está nominal Bueno, muchas gracias. Seguimos con la presentación. Ok. Bueno, muchas gracias por la participación. Vamos a revisar entonces el concepto. Este es el concepto que venía manejando la American Head Association, eh, la AHA y la ATS y la RS definiendo la hipertensión pulmonar como la presión a presión media, en la arteria pulmonar igual a mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo, más allá de los tres meses de edad y a nivel del mar. Y eh, asociaba una presión eh, de enclavamiento menor de 15 y una resistencia vascular pulmonar elevada mayor de 3. Sin embargo, en la reunión que se hizo en el 2018, el Simposio Mundial, se revisó el concepto de la presión pulmonar media normal en cualquier grupo de edad, y se encontró que una presión pulmonar media promedio en, en, en cualquier grupo de edad es alrededor de 14 milímetros de mercurio, con una desviación estándar de más o menos dos, que da aproximadamente 20 milímetros de mercurio, entonces se validó este valor como el valor mínimo necesario para diagnosticar una presión, una hipertensión pulmonar, pero para asegurarse que eh, realmente el paciente está sufriendo una enfermedad vascular pulmonar, se le anexó el concepto de la resistencia vascular pulmonar mayor de 3, que nos daba eh, una certeza de que el paciente estaba sufriendo una enfermedad vascular pulmonar. Entonces, a partir del 2018, la uh, Asociación Mundial de Enfermedad Vascular Pulmonar aceptó el concepto de 20 milímetros de mercurio y se amplió el concepto a los niños para estandarizar y tener un manejo igual tanto en niños como en adultos. Esta es la referencia que quiero que ustedes en algún momento revisen, sobre todo la última, en donde se expresa muy claramente la, el raciocinio de este cambio en el concepto de la presión pulmonar. Entonces, eh, tenemos que eh, referirnos a la epidemiología de la hipertensión pulmonar diciendo que su incidencia y prevalencia no se conoce muy bien. Hay datos de algunos registros como por ejemplo este registro holandés donde más o menos ha establecido que la prevalencia de casos es de 63 por millón, siendo la hipertensión pulmonar persistente recién ha sido una de las principales causas con una incidencia de 30 casos por millón con tendencia a incrementarse por la sobrevida de bebés de términos extremos. También se sabe que... Eh, la observación de mayor promedio de hipertensión lateral pulmonar idiopática es, una, es un hecho real. La hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas es bastante frecuente en, en los niños y la hipertensión pulmonar asociada a patologías del desarrollo pulmonar. Sin embargo, hay que tener muy claro que la hipertensión pulmonar idiopática, o sea, el subtipo eh, principal del grupo 1, es un diagnóstico de exclusión y solo se puede diagnosticar excluyendo otras causas conocidas de hipertensión pulmonar. También se establece que hay diferencias en etiología, presentación de resultados que requieren un enfoque particular en los niños. Y esta es una de las razones por las cuales los pediatras, los neumólogos pediatras, los cardiólogos pediatras, tenemos que profundizar en el tema. Ustedes conocen esta clasificación, la de NISA del 2018, que divide la hipertensión pulmonar en cinco grupos, empezando por la hipertensión arterial pulmonar, que es la causa principal en niños, seguida por los defectos eh, del corazón izquierdo, luego está el grupo 3 que son las enfermedades cardíacas eh, congénitas, la mayoría y las adquiridas con daño parenquimatoso y también están todas aquellas desarrolladas con la hipoxia eh, en general asociada a la, a la enfermedad pulmonar y las enfermedades respiratorias de, con trastornos del sueño. Y por último estarían las enfermedades arterias obstructivas, el tromboembolismo, que es muy raro en niños, y el grupo 5, que son las de mecanismos no claros, donde están los hematológicos, las enfermedades sistémicas y las enfermedades cardíacas complejas. ¿Cómo se comporta esto entre niños y adultos? Pues vemos que realmente predominan los, la, los grupos 1 y 3 en los niños, siendo muy prevalentes las enfermedades pulmonares eh, crónicas y las enfermedades asociadas al desarrollo, y en el grupo 1, pues está muy prevalente la hipertensión pulmonar idiopática, la asociada a cardiopatías congénitas y la hipertensión pulmonar persistente al recién nacido. Tenemos que destacar también el comportamiento de la enfermedad a nivel de la altura, porque allí la etiopatogenia, la biopatogenia, la epidemiología y el enfoque diagnóstico son diferentes. Hay algunos datos de Bogotá donde se encuentra que eh, la Presión pulmonar por natal cae de una manera lenta en los recién nacidos, en el 10,4% de los casos. Y el doctor Díaz eh, hace un registro de los casos que se presentan en Bogotá y se reporta que hay un promedio de 1,1 niño nuevo al mes con hipertensión pulmonar confirmada por cateterismo, siendo notoria la predominancia y con mucha diferencia de la hipertensión pulmonar idiopática con relación a otras causas de hipertensión pulmonar. Y por último, destacarles esto que es muy importante. En realidad, la sobrevida de la, de la enfermedad viene mejorando en los últimos años. Ustedes ven que eh, el porcentaje de sobrevida hacia 1993 era muy bajo. Aproximadamente en los dos años y medio había una sobrevida apenas del 10%. Pero con los eh, cambios en el entendimiento de la fisiopatología, del manejo, el abordaje diagnóstico temprano y los uh, avances farmacológicos donde cada vez sabe más acerca de la importancia de hacer un abordaje farmacológico en muchos casos con terapias combinadas, ha dado unos resultados muy satisfactorios y vemos como en el estudio de, del 2008 de Van Loon ya la sobrevida a 5 años es de más del 90%. Entonces esto nos abre una perspectiva muy clara de que es una enfermedad con la cual tenemos que enfrentarnos de manera adecuada y que con el conocimiento y, y, y el, el desarrollo de nuevas uh, alternativas de manejo, vamos a lograr cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, de nuevo, les pido que revisen eh, la respuesta que han dado para la, la pregunta que les hice al inicio. Entonces, de nuevo, les hago la pregunta. La definición más aceptada de hipertensión pulmonar en niños mayores de tres meses de edad, según las guías de manejo vigente, es uno... Presión sistólica mayor de 25 milímetros por ecocardiograma. 2. Presión sistólica mayor de 25 milímetros por cateterismo. 3. Presión pulmonar media mayor de 20 medida por ecocardiograma. 4. Presión pulmonar media mayor de 20 medida por cateterismo. Y 5. No existe una definición ampliamente aceptada. Entonces, por favor, unos segundos para hacer la votación. Vamos a darles un minutico para que, por favor, voten nuevamente. Muchas gracias. Ok, bueno. No cambió mucho el concepto, sigue propinando la respuesta 25 milímetros. Bueno, entonces eh, vamos a seguir. Vamos a seguir con la, la respuesta realmente correcta era la presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio medida por cateterismo cardíaco. Vamos a continuar entonces con la presentación de casos clínicos ilustrativos. Entonces voy a hacerle la palabra al doctor... Manuel Huertas, cardiólogo pediatra de la Fundación Carne Infantil. Él es el coordinador de la clínica de falla cardíaca en niños y un gran colaborador de nuestra clínica de hipertensión pulmonar de la Fundación Hemólica Colombiana. Así que eh, le cedo la palabra al doctor Huertas. Muchas gracias, doctor Huertas, por su participación y bienvenido. Muy bien, buenos días a todos. Es un gusto estar compartiendo aquí eh, conocimientos y experiencias. Realmente pues, eh, agradezco a todo el grupo organizador, mis compañeros neumólogos de la Fundación Neumológica de Colombia, que los admiro, los aprecio mucho y que es una gran cosa poder compartir una nueva oportunidad académica el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con unos casos clínicos pacientes lactante y escolar con hipertensión pulmonar con fisiopatologías diversas, lo cual va a ser muy enriquecedor para este curso, ya que vamos a tener la oportunidad de ver casos y pacientes con diversas etiologías y fisiopatologías. Entonces, el primer caso es eh, un eh, lactante masculino, cuatro meses de edad, natural de Bogotá, quien consulta por un cuadro de seis días de evolución de dificultad respiratoria progresiva, tos húmeda, hipoactividad e hiporexia. Dos días antes del ingreso a la fundación, asiste a un hospital de segundo nivel, allí le hacen un diagnóstico de bronquiolitis y le dan manejo ambulatorio posteriormente con inhaladores. En los días siguientes, este bebé empeora, aumenta el grado de dificultad respiratoria, el grado de congestión y empieza a presentar fiebre. No había antecedentes realmente relacionados en este caso. Al examen físico llama la atención que es un paciente que está alerta, pero algo hipoactivo, eh, con unos pulsos palpables, simétricos, una perfusión adecuada, eh, polimédico en reposo, saturando 90%, pero con oxígeno por cánula nasal a un litro por minuto, un tórax que es simétrico, unos ríos respiratorios con presencias y bilancias muy marcadas bilaterales, unos muy escasos estertores, un hígado que es palpable 3 centímetros bajo el borde costal derecho. Y en la exploración cardiovascular llama la atención una hiperdinamia precordial, tanto expensas del ventrículo izquierdo como algo del derecho, un S2 muy reforzado y un soplo sistólico regurgitativo, más de predominio en la línea axilar anterior izquierda con quinto sexto espacio intercostal. Además, otro soplo, cisto diastólico en maquinaria para estrenar izquierdo alto. Con esto, entonces, pues les presento aquí el algoritmo diagnóstico, pues, sugerido. Un paciente que tiene compromiso respiratorio, compromiso cardíaco y algunos signos clínicos muy importantes que hacen sospechar la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, ese es el algoritmo en una de las últimas publicaciones que les recomiendo aquí donde basados en la historia clínica, el examen físico, la clase funcional de la OMS, evaluamos inicialmente a este paciente, evaluamos cuál es su estado clínico y determinamos prioridades de diagnóstico y manejo inicial, donde los primeros exámenes pueden ser una radiografía de toras, un electrocardiograma, un ecocardiograma, para confirmar si hay evidencia o no de hipertensión pulmonar y obviamente evaluar cuáles son las posibles causas, donde las más frecuentes serían causas respiratorias y causas cardíacas. Entonces, en este caso... Una radiografía de toras con una cardiomegalia muy importante, más expensas de crecimiento del ventrículo izquierdo, algo de congestión pariliar, no hay consolidaciones, no hay derrames. Pasamos a hacer un ecocardiograma donde evaluamos y encontramos una dilatación muy marcada del ventrículo izquierdo con una disfunción, una fracción de eyección del 21%. Miren aquí la dilatación del ventrículo izquierdo con un Y acá en azul de regurgitación mitral Bastante importante, dilatación del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda y acá en ese eje apical de cuatro cámaras vemos ya un jet de regurgitación tricuspidia, lo cual nos indica también que seguramente la presión pulmonar de este paciente está elevado, evaluamos el jet de regurgitación tricuspidia y estimamos que este paciente tiene una presión sistólica pulmonar, aproximada de alrededor de 75 milímetros de mercurio. Recuerden que el ecocardiograma nos muestra signos sugestivos o probables de hipertensión pulmonar, pero no constituye el gol estándar para el diagnóstico, como lo comentó Oscar hace un rato. Entonces, el ecocardiograma de este caso muestra una miocardiopatía dilatada severa del ventículo izquierdo con una disfunción sistólica muy importante, una fracción de inyección del 21%, insuficiencia mitral grado 3%, había un pequeño ductus arterioso que realmente no estaba incidiendo mucho en la fisiopatología, pero sí se confirman hallazgos compatibles con una hipertensión pulmonar severa en este caso. Se complementó con imágenes de resonancia una dilatación muy importante del ventículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, eh, rechazo del tabique interventicular contralateral, lo cual causa restricción al llenado del ventrículo derecho y pasamos a hacer unas preguntas para este interesante caso. ¿Cuál sería el manejo inicial de elección en este paciente, en este lactante de cuatro meses de edad? Primera opción, tratamiento vasodilatador pulmonar con monoterapia, un calcio antagonista o sildenafil. Segundo, manejo de falla cardíaca con diuréticos inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueador. Tercera opción, Opción, soporte ventilatorio, asistencia ventricular o ECMO, requerirá este niño. O cuarta opción de manejo, tratamiento vasodilatador pulmonar biconjugado con sildenafil y bosentan teniendo en cuenta que la hipertensión pulmonar era muy severa. Perfecto, entonces ya ustedes han marcado pues sus, sus respuestas posibles. Algunos han acertado con la respuesta, otros no. Y vamos a desarrollar el caso para darle celeridad, donde este paciente realmente como causa de su hipertensión pulmonar, lo que tenía era una miocarditis aguda. Después de haber los estudios ecocardiográficos, la evolución en un paciente sin algún antecedente previo y eh, ahondando en la anamnesis, había hecho un cuadro inicialmente viral. Fíjense que Luego se hizo un diagnóstico de bronquiolitis, pero esas sibilancias que se encontraban allí en la auscultación pulmonar, más que secundarias a bronconstrucción, eran porque este paciente estaba haciendo algo de congestión pulmonar, falla cardíaca y la etiología realmente era una miocarditis aguda como causa de hipertensión pulmonar en este caso. miren que esta es una enfermedad inflamatoria del miocardio. Es una causa importante de insuficiencia cardíaca, incluso muerte súbita, miocardiopatía dilatada e hipertensión pulmonar secundaria. En este caso sería del grupo 3 de la clasificación de NISA 2018, que ya Oscar les mostró. Y puede representar del 10 al 40% de los casos con miocardiopatía dilatada, constituyendo el motivo más frecuente de trasplante en niños a esta edad. Fíjense que en este caso la fisiopatología de la hipertensión pulmonar es del grupo 3. Recordamos la definición que ya había comentado Oscar donde la presión media pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio, medida por cateterismo cardíaco, independiente de su etiología, haría el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Eh, en casos donde hablemos de hipertensión arterial pulmonar, pues le adicionamos el aumento en la resistencia vascular pulmonar, que no es el caso, y una presión telediastólica del ventículo izquierdo normal. Para efectos del paciente que les acabo de mostrar, pues es Estaría aquí en el grupo 2, sería una categoría 2 del, de la clasificación de NISA 2018, secundario a enfermedad cardíaca izquierda, en este caso por falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, secundario a su miocarditis aguda. Entonces sería un paciente de la categoría del grupo 2 y de acuerdo a eso sería el manejo. Por lo tanto, el manejo en este caso es más el manejo de la falla cardíaca, el uso de diuréticos, inhibidores de la ECA, incluso beta bloqueador y ese sería el manejo específico. No tendría objeto, incluso estarían contraindicados en este paciente los vasodilatadores pulmonares, ya que se, se, su fisiopatología es más de una hipertensión pulmonar poscapilar donde tiene una presión media pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio, en este caso muy, muy elevada, una presión en cuña del capilar pulmonar mayor a 15 esperados. Si a este paciente le hiciéramos cateterismo, en este caso no se le hizo porque la evolución era otra y luego el paciente empezó a mejorar, pero sabíamos que tenía una disfunción muy severa del ventículo izquierdo, con lo cual la presión telediastólica del ventículo izquierdo relacionada con la presión en cuña, pues será mayor de 15 milímetros de mercurio, pero con una resistencia vascular pulmonar normal, o sea, menor a 3 unidades Wood. Por lo tanto, es un caso de hipertensión pulmonar. Eh, con una evolución poscapilar, grupo 2 de la clasificación de NISA 2018. Si pasamos a la clasificación del consenso de Panamá que ustedes conocen y que fue publicado en el 2011, pues lo tendríamos enmarcado en este grupo, en esta categoría 3, por enfermedad cardiovascular pediátrica, donde uno de sus subgrupos es patología aguda adquirida, como en este caso, que fue una miocarditis viral aguda. Entonces, para esto, miren que el manejo debe ser racional, siempre de acuerdo a la fisiopatología, no todos los casos de hipertensión pulmonar se manejan igual, hay que hacer la clasificación en grupos, y en este caso sería una hipertensión pulmonar del grupo 2 de la clasificación de NISA, donde el manejo será el tratamiento de la falla cardíaca beta bloqueadores, inhibidor de la ECA, diuréticos más todo el manejo eh, básico y en este caso pues no estarían indicados los vasodilatadores pulmonares. Vamos a pasar rápidamente al caso número 2, un poco más complejo. Es un paciente de género masculino, 10 años de edad, natural de Bogotá, con historia de deterioro en su clase funcional de 6 meses de evolución y síncope el día del ingreso. Ese síncope fue lo que alertó más a la familia, fue lo que más le preocupó y no tanto el deterioro previo, por eso consultan, había antecedentes en patológicos de una escoliosis severa que venía en estudio y en manejo, un prolapso mitral grado 4 con insuficiencia severa en un ecocardiograma previo y una insuficiencia de valvular ticuspidia moderada. No había antecedentes quirúrgicos y en la familia, tanto la hermana como la madre tenían sospecha de un síndrome genético que por cuestiones administrativas no, hacía, no había sido filiado todavía. Entonces, realmente tenía un deterioro en la clase funcional. Cuando se evalúa este paciente, tenía una clase funcional 3B, o sea, incapacidad para asistir al colegio se moviliza en casa, pero pues realmente tiene eh, dificultades en cuanto a lo que es vestirse, en cuanto a sus actividades diarias, ya hay disnea, hay fatiga, había presentado antes un episodio de mareo y en este caso ya tenía un síncope como un signo pues de alarma y un signo ominoso. Al examen físico, un paciente con una fase esmarfanoide, alerta, hipoactivo, con una perfusión adecuada, polimédico en reposo y llamaba mucho la atención ese tórax asimétrico con una severa deformidad, con un tórax excavatum muy importante y con una sifoescoliosis severa. Un hígado aumentado de tamaño, aragnodactilia y en el examen cardiovascular además una hiperdinamia pacordial con un reforzamiento marcado del segundo ruido y un soplo de regurgitación mitral. Con estos hallazgos pues aplicamos nuestro magnífico algoritmo diagnóstico en sospecha de hipertensión pulmonar. Tenemos una historia clínica bastante completa, unos síntomas muy sugestivos, eh, unos signos clínicos ya marcados de hipertensión pulmonar severa con un deterioro en la clase funcional. Es pasamos a evaluar los exámenes de primera línea que ustedes ven acá para saber si las causas son obvias, si son más pulmonares, cardíacas o de otro tipo. En este caso, pues vemos que también hay un contexto genético muy importante donde va a ser básica la valoración por genética, la valoración inter y multidisciplinaria, como en todos nuestros niños con hipertensión pulmonar y seguramente ayudarnos de test genéticos. El ecocardiograma realmente ha mostrado una dilatación del anillo mitral, un prolapso importante de esa válvula mitral, sobre todo de la valva anterior, con dilatación del ventículo izquierdo y una severa dilatación de la aurícula izquierda, bien esta aurícula izquierda severamente dilatada con diámetros y áreas bastante elevados, una relación aurícula izquierda sobre aorta bastante importante, casi de 3 a 1, una dilatación severa de la aurícula izquierda y una leve dilatación de la raíz aórtica. Con una función sistólica ventricular izquierda normal, una facción de inyección del 64%, un TAPS adecuado, no disfunción del derecho todavía. Pero miren la válvula mitral completamente patológica, un prolapso muy importante, una dilatación severa de esa aurícula izquierda y miren el jet excéntrico de regurgitación mitral muy marcada, una regurgitación grado 3 con un compromiso hemodinámico severo y dilatación marcada de la aurícula izquierda. El ecocardiograma lo reportan como un paciente con secuelas de un síndrome genético con prolapso mitral con insuficiencia severa, prolapso de la válvula tricúspide con insuficiencia grado 3, una hipertensión pulmonar severa, prácticamente a nivel sistémico, con una dilatación leve de la raíz aórtica sin dilatación de la aorta ascendente. Cuando ya vamos a ver los estudios radiológicos, vienen con todo lo que nos encontramos, que ya en la clínica era muy marcado: una cifoescoliosis muy, muy severa, con cambios restrictivos de esa caja torácica, con una deformidad muy, muy severa de esta caja torácica en este paciente, y con una tomografía que corroboraba estos hallazgos y que nos mostraba realmente que la. Si fue escoliosis es la muy severa, lo mismo que el compromiso restrictivo pulmonar, sobre todo en el lado derecho. La placa de tórax que la reportan como una escoliosis severa de curvatura derecha, no lesiones pulmonares ni pleurales, algo de aumento en el tamaño de la silueta cardíaca y la tomografía de tórax que confirma todas estas alteraciones y además documenta telectasias subsegmentarias en segmento apical del óvulo inferior izquierdo y segmento posterior del lóbulo superior derecho. Entonces con estos hallazgos miren que es un paciente muy comprometido con eh, compromiso realmente multisistémico, cardíaco, pulmonar, donde si hacemos la determinación de los estándares de riesgo alto, pues realmente tiene una marcada progresión de los síntomas, ha presentado síncope, está presentando alteraciones en el desarrollo fondoestatural, tiene una clase funcional 3B y en el BNP que se hizo tenía un BNP mayor a 1200, los hallazgos ecocardiográficos que ven que ustedes son de riesgo, pues realmente es un paciente que tiene todos los criterios de alto riesgo en hipertensión pulmonar. Se hacen las interconsultas respectivas, neumología le valora, eh, eh, documenta que hay una patología restrictiva pulmonar secundaria a su enfermedad de base, además se confirma la presencia de un síndrome de apnea y hipo hipoventilación, se da manejo con CIPAP. Pero además se enuncia que la situación nutricional del paciente afecta mucho la posibilidad de intervención quirúrgica y acentúa su deterioro respiratorio. Es un paciente de muy alto riesgo para cualquier intervención, genética lo valora, tiene un score sistémico de 9, o sea, bastante alto positivo para síndrome de Marfan. La hermana y la mamá posiblemente también están afectadas y pues se les da las órdenes para su valoración. Y se confirma realmente que tiene un síndrome de Marfan, el cual ustedes recuerdan que es de herencia autosómica dominante causado por mutaciones en el gen que codifica para la fibrilina 1. Ya con eso pues tenemos el diagnóstico y aquí viene mi segunda pregunta. ¿A qué grupo de hipertensión pulmonar de la clasificación de NISA 2018 corresponde este caso? ¿Será un paciente del grupo 1, hipertensión arterial pulmonar? ¿Será un paciente del grupo 2, una enfermedad secundaria a compromiso cardíaco izquierdo y disfunción ventricular? ¿O será del grupo 3, secundario enfermedad pulmonar o a hipoxia? ¿O será una combinación de varios grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3? Entonces lo dejo para su examen a ver qué respuestas tienen ustedes en mente. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo para las respuestas. Entonces, miren que realmente eh, los que contestaron que la respuesta correcta es la cuarta combinación de varios grupos fisiopatológicos realmente están en lo correcto. Sí, tenemos en este paciente una gama amplia de fisiopatologías combinadas donde hay hipertensión arterial pulmonar, donde tenemos eh, compromiso ya cardíaco izquierdo, miren esa alteración de disfunción de la válvula mitral tan severa, con dilatación severa de la aurícula izquierda, pero además hay una enfermedad secundaria, compromiso pulmonar y hipoxia por el severo compromiso restrictivo que tiene la caja torácica de este paciente, su síndrome de hernia de de sueño y las múltiples comorbilidades que documentamos por su patología de base. Entonces, la respuesta correcta es la cuarta. Es una combinación de varios grupos de la clasificación de NISA 2018, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y probablemente este paciente tenga algunos componentes del grupo 5. Recordando la clasificación que se mostró al comienzo, entonces miren que tiene hipertensión arterial pulmonar, tiene compromiso cardíaco izquierdo con fracción de eyección por ahora preservada, pero que si no hacemos algo al respecto, seguramente va a empezar a hacer disfunción del ventículo izquierdo. Tiene patología pulmonar, una restricción muy marcada de la caja torácica con síndrome de hipopnea, hipoxemia sí, y probablemente algunos otros mecanismos multisistémicos se van a sumar en la fisiopatología de este niño. Si pasamos a la clasificación de Panamá 2011 por categorías de enfermedad vascular pulmonar hipertensiva en niños, pues en este caso tendremos claramente una enfermedad vascular pulmonar hipertensiva multifactorial asociada a malformaciones y o síndromes genéticos. Entonces, esa sería la de base, aunque tendremos también componentes de las otras categorías. Entonces, bien, que es un caso muy enriquecedor que nos enseña muchísimas cosas y nos lleva a esta reflexión que quiero traer de un libro publicado por una neumóloga pediatra que admiro mucho y que fue profesora mía, la doctora Magnolia Arango, donde en uno de sus párrafos dice, las alteraciones cardíacas que repercuten en el aparato respiratorio ocasionando síntomas crónicos son aquellos cuyos componentes fisiopatogénicos de aumento de flujo aumento de presión y esta sanguínea alteran la hemodinamia pulmonar. Entonces, miren que esto resume muy bien las múltiples fisiopatologías que se pueden dar en cualquiera de los dos casos presentados. Muchas gracias por toda su atención y les cedo la palabra a mis compañeras neumólogas pediatras con los siguientes casos. Muchas gracias. Y también es una persona que se ha dedicado últimamente al estudio del de, eh, trasplante pulmonar en niños. Así que bienvenida doctora Sara Pulido y gracias por su participación. Buenos días a todos y muchas gracias a todos los organizadores por invitarme y por tenerme en cuenta para este importante curso y también a todos los asistentes por madrugar y por estar interesados en esta patología que es tan importante, que todos conozcamos, estemos atentos y cada día estemos también más unidos para diagnosticar de una mejor manera. Voy a compartir mi pantalla. Entonces el día de hoy vamos a abordar un caso clínico de una adolescente con hipertensión pulmonar que cada día va peor. Esta Es una paciente que valoramos en febrero de este año, es una paciente de 16 años, de sexo femenino, procedente de Bogotá, que fue remitida por deterioro de la clase funcional. Es una paciente que a los 8 años empezó con una limitación en la actividad física progresiva, una disnea que la hacía detenerse cada vez más limitante, y a los 12 años de edad se realizó por primera vez el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En ese momento se realizó un ecocardiograma, un cateterismo cardíaco diagnóstico con respuesta a óxido nítrico y estudios por reumatología con un perfil negativo. Se intervino con manejo con sildenafil y bosentan y dos años después tuvo dos episodios de hemoptisis autolimitada, fue revalorada por reumatología y en su historia clínica tiene, eh, es descrito que tiene estudios de marcadores de vasculitis negativos. Entonces, para recordar, cuando pensamos en la sintomatología con la que se pueden presentar los pacientes con hipertensión pulmonar, pues es muy variada y va a depender de los grupos de edad, pero los principales síntomas pueden ser disnea, puede ser síncope, puede ser sudoración profusa, sobre todo en lactantes, puede ser cianosis, limitación en la succión también en el grupo de edad de los más pequeños y limitación para el ejercicio de dolor torácico, sobre todo cuando pensamos en los escolares y adolescentes. En nuestra paciente, pues encontramos disnea y limitación para el ejercicio o dolor torácico. Recordemos que para poder hablar de clase funcional en la edad pediátrica pues nos debemos remitir a las tablas de la AJA de clase funcional por edad para tener una aproximación mucho más aproximada a lo que hacen nuestros niños y poder entender cuál es su limitación real. En el caso de nuestra paciente pues estaba en ese momento en una clase funcional 2 con la limitación de actividad física, con disney y fatiga cuando juega o hace actividad eh, digamos extra a la normal pero asintomática en reposo, con buen percentil de peso y talla y con asistencia escolar. Eh, los estudios diagnósticos propuestos por las guías de práctica clínica para los pacientes con hipertensión pulmonar pues son variados y va a depender también del grupo en el que estamos eh, estudiando o pensando que va a estar nuestro paciente, pero en general incluyen los que están aquí descritos. En nuestro paciente se realizaron una bioquímica en la cual tenemos un hemograma normal, un HIV de, pues, digamos, de años anteriores, recuerden que esto fue 2020, estoy hablando pues, de tiempo antes, una función hepática normal, unos estudios iniciales de autoinmunidad normal, una función tiroidea normal, una ecografía abdominal que descargaba hipertensión pulmonar o daños hepáticos, pruebas de función pulmonar que les mencionaré más adelante y un ecocardiograma como una primera línea de tamizaje que eh, fue el que hizo la primera sospecha de diagnóstica de hipertensión pulmonar y que descartaba también cardiopatía. Dentro de los otros estudios propuestos hay una gran variedad de imágenes pulmonares entre el cual están los, las tomografías de alta resolución que son importantes cuando pensamos en el grupo 3 y también hay otras imágenes como gam, gam, gamografía y angiotac sobre todo cuando pensamos en eh, hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. La biopsia pulmonar no va a estar indicada en todos los casos pero hace parte del algoritmo y lo debemos tener pensado en algunos de los pacientes. No me voy a detener en esto, pero en general en el cateterismo de 2016 se vio que había una hipertensión pulmonar severa, levemente inferior a la sistémica, que tenía una respuesta con, oxido, con oxígeno y óxido nítrico y una presión telediastólica del ventrículo izquierdo muy aumentada. Unas resistencias pulmonares que bajaban con las pruebas medicamentosas y que nos dan una conclusión de una hipertensión pulmonar severa, reactiva tanto a oxígeno como a óxido nítrico y un aumento importante de la presión telediastólica en ese momento. Estas son las presiones que se dieron y como bien, ven, la presión media bajó en 10 milímetros, lo cual da una respuesta positiva. Esto ya lo hemos mencionado con la nueva clasificación que cumplía en este momento la paciente y estamos pensando en una hipertensión arterial pulmonar precapilar. La espirometría inicial de esta paciente, pues aunque esperábamos que de pronto tuviera un mayor tiempo expiratorio, es aceptable y dentro de los parámetros tenemos una relación, un bef 1 y una capacidad vital normal. Un polisomnograma que se realizó en ese momento que descartó una apnea obstructiva del sueño. Y en 2018, dos años después, al momento del diagnóstico, en ese momento la paciente tenía un uso irregular de medicamento, en parte por algunos problemas administrativos, en parte por algunos problemas de la edad, ella presenta dos episodios de hemoptisis, es nuevamente revaluada. La reumatología hace un nuevo perfil reumatológico, hace marcadores de vasculitis que son negativos y describen en ese momento que se realiza una tomografía, la cual lastimosamente no tenemos imágenes, en la cual está normal. Y un nuevo cateterismo cardíaco. Y aquí va nuestra primera pregunta de este momento. ¿Cuándo se debe repetir un cateterismo cardíaco? Entonces voy a empezarla a leer, pero vamos a empezar a correr el tiempo para que empiece su votación. La primera opción es, solo se debe realizar para la confirmación diagnóstica, siempre que incluya una prueba de vasoreactividad. La segunda opción es, se debe realizar de manera periódica para evaluar el progreso de la enfermedad, aunque no haya cambios clínicos, ya que es un marcador independiente de pronóstico. Tres, se debe realizar antes de cualquier cambio farmacológico. O cuatro, los intervalos para la repetición de cateterismos deben basarse en el juicio clínico, pero incluyen el empeoramiento clínico o la falta de mejoría durante el tratamiento. Por favor, anímense a responder está fácil, así que espero que, que participen, perfecto, entonces me estoy metiendo acá en la página para ver los resultados finales, a ver cómo están, bueno y pues sí, definitivamente sí estuvo muy fácil, el 94% de ustedes contestaron, perdón acá que se me movió esto un segundito, que los intervalos para la repetición deben basarse en el juicio clínico y un 5.5 que solo se debe realizar para la confirmación diagnóstica. Entonces la respuesta correcta es que los intervalos para la repetición deben basarse en el juicio clínico pero incluyen de manera muy importante cuando hay un empeoramiento clínico o hay una falta de mejoría en el tratamiento y queremos proponer un nuevo abordaje terapéutico o tenemos una nueva sospecha diagnóstica. Este nuevo cateterismo del 2018 se hizo solamente con prueba de reactividad a oxígeno y encontró nuevamente un corazón estructuralmente y funcionalmente normal. En este caso ya no hubo unos datos de alteración diastólica del al ventrículo izquierdo, pero fue también confirmatorio de hipertensión pulmonar arterial. Con una presión media, como pueden ver ahí, de 45 y posterior al oxígeno de 37, pues que no es reactivo. Una espirometría nuevamente en 2018 que se hizo solo pre bronco dilatador, sugerimos siempre hacer la pre y post bronco dilatador, que fue normal. Y cuando nos enfrentamos a todos estos exámenes, lo primero que queremos hacer es estar seguros de que en grupo diagnóstico está nuestra paciente para poder proponer el mejor tratamiento que podamos tener. Entonces ya hemos hablado varias veces de los grupos diagnósticos que nos proponen en la actualización del consenso 2018, entonces vamos a intentar pensar cuál podría estar nuestra paciente, entonces definitivamente sabemos que no tiene ninguna historia de medicamentos o tóxicos, que no tenemos historia de enfermedad de tejido conectivo hasta ahora, ni infección de VIH, ni hipertensión portal o enfermedad cardíaca congénita, tampoco uso de bloqueadores de calcio, no es una hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, no hay enfermedad del corazón izquierdo, sobre todo después de este segundo cateterismo, no hay aparentemente enfermedad respiratoria. Vimos que tenemos una tomografía reportada como normal, dos pruebas de función pulmonar es normales, un polisomnograma normal, eh, y tampoco tenemos otros mecanismos que nos lo sugieran. No parece ser una paciente con un síndrome genético, ni tiene desórdenes hematológicos o sistémicos que lo sugieran. Es un poquito más difícil pensar si de pronto hay una enfermedad trombólica crónica que no nos hayamos descartado del todo. Y acá pues, Además de que podemos ampliar los estudios, que es lo correcto, también nos la jugamos un poquito con las posibilidades de lo que nos puede pasar en el grupo pediátrico y en el grupo de adultos. Entonces recordamos cuáles son las presentaciones más frecuentes en cada grupo etario. Entonces en el grupo 1 vemos que el 27% son niños y menos del 5% son adultos. En el grupo 2 la mayoría van a ser adultos, hasta un 80%. En el grupo 3 predominantemente van a ser los niños, un 44%, y en el 4 y en el 5, un 1% son niños y menos del 5% son adultos. Entonces, aunque todavía cabría la posibilidad de que esté en el grupo 4 y es importante hablar, realmente lo más probable nos estamos enfrentando a una hipertensión pulmonar idiopática. Entonces ya esto es como, esta paciente venía ya con mucha historia, pero vamos a concentrarnos de nuevo en la enfermedad actual. Entonces recordemos que hace seis meses empezó con un deterioro progresivo de la clase funcional y para este momento está en la clase funcional 3A a 4, con disnea todo el tiempo, muy muy limitada. Hace un mes además empezó con tos, con dolor torácico de medianos y pequeños esfuerzos. Unos días atrás con fiebre subjetiva y con rinorrea y alina. Se decidió hospitalizar y en la hospitalización se le hizo una radiografía de tórax cuya descripción dice que hay una progresión de los signos de hipertensión pulmonar respecto a estudios previos y un primer ecocardiograma con una presión sistólica de la arteria pulmonar calculada en 111 milímetros de mercurio y signos de distinción ventricular derecha, muy severo. Dentro de los antecedentes, pues una paciente que perinatalmente tenía todo normal, un peso en la talla normal, egresó con su madre, cuatro hospitalizaciones todas por la misma causa de hipertensión pulmonar, todas a partir de los 12 años de edad. En la familia, un abuelo materno con una cardiopatía, al parecer por enfermedad coronaria, una abuela materna con hipertensión y diabetes, no hay historia de hipertensión pulmonar en la familia, no hay muerte prematura, no hay consanguinidad en la familia. Ginecológico tuvo su menarquia a los 11 años y cuerta con ciclos regulares. De manera quirúrgica solo ha sido intervenida en los cateterismos, usa bosentan y sildenafil desde los 12 años. Eh, médico además de la hipertensión pulmonar, tiene algunos síntomas depresivos que están en seguimiento y medioambiental pues tiene una mascota, no tiene exposición a tabaco y sus padres viven separados y ella va a una casa o a otra y eso ha hecho que de pronto en el seguimiento farmacológico no haya sido tan adherente en algunos momentos de la evolución. En cuanto a la revisión por sistemas en la parte social, ella terminó colegio en 2019 y en el 2020 está sin ocupación, pero incluso antes de la pandemia ya había limitado mucho su vida social. Ya no iba a cine, que antes lo hacía, ya no socializaba tanto como lo hacía antes debido a la limitación que sentía. No tenía síntomas respiratorios altos y en cuanto a los síntomas bajos tenía una gran limitación al ejercicio con disnea y a veces tos con ejercicio. Cianosis peribucal, después de la actividad física, se cansa con caminatas muy básicas, de muy pocos metros, con el oficio más básico del hogar, como tender la cama o ayudar a su madre a lavar los platos, no tenía hemoptisis como había presentado en los dos años anteriores, duerme bien, 10 horas sin despertares, con buen descanso, sin ronquido. Está en sobrepeso, pero no tiene síntomas de reflujo y su hábito intestinal es normal y no tiene ningún dolor articular o demarticular, tampoco síntomas en piel, pero sí tiene astenia y adinamia muy constante. Al examen físico, satura 92% con oxígeno por cánula nasal a un litro por minuto tiene un tórax que es simétrico con una excursión normal, simétrica sin limitación, unos ríos respiratorios sin agregados, ambos simétricos, un abdomen blando sin órgano megalias, y un precordio hiperdinámico que tiene un S2 reforzado y un soplo sistólico regurgitativo grado 3 con un soplo diastólico corto de alta intensidad para esternal izquierdo. Ya les había mencionado la radiografía de tórax que tenía un aumento, digamos, de los signos de hipertensión pulmonar respecto a los previos, además de eso una tomografía de tórax que se toma en ese momento con signos de hipertensión pulmonar precapilar, crecimiento del segmento principal y de las ramas proximales de la arteria pulmonar, con pérdida de la patrón de atenación vascular normal secundario de esto mismo y pérdida de la relación del bronquio y la arteria sin que haya daños eh, del parénquima pulmonar o del intersticio pulmonar. Céricos eh, tiene un BNP positivo en 515, una función renal hepática normal y una función tiroidea normal, de un hemograma con una un hemoconcentración, unas floquetas en 104 mil, un INR ligeramente aumentado, un LDH ligeramente aumentado también. Aquí hablarles de la importancia de los biomarcadores, ya lo vimos que está dentro del perfil de riesgo, pero en niños es muy importante, tal vez en los adolescentes que podemos tomar muchas eh, imágenes o exámenes para clínicos para ayudarnos eh, pues es tan importante como un adulto pero los niños más pequeños en que a veces no tenemos todas las herramientas estos biomarcadores tornan, se tornan de gran importancia porque es una herramienta que nos ayuda a ver cómo puede ser su sobrevida en el tiempo en un momento aislado como lo dice en el panel A o también si hay aumento o disminución de este mismo marcador a lo largo del tiempo como lo vemos en el panel B. Entonces, eh, para recalcarles un poquito la importancia de esto mismo. En cuanto a nuestra paciente, volviendo al caso clínico, en la ampliación de los estudios, en el electrocardiograma tenemos unos signos de sobrecarga derecha, un ecocardiograma nuevo que se le realiza durante el tiempo de la estancia con una PCAP muy similar de 117 y una media de 78 calculada con una severa dilatación de cavidades derechas, con un septum interventricular rectificado, una relación de ventrículo derecho-izquierdo, tanto en diástole como en sístole, severamente alteradas, eh, y con signos eh, de cambios en el ventrículo derecho y un TAPSE disminuido. Un Holter, que en general tiene ectopias ventriculares ocasionales monomorfas aisladas, y una caminata que en un solo intento ya debe ser finalizada a los cinco minutos por una desaturación importante, por un Borg de 10, camina 397 metros, que es el 58% de lo esperado para su edad, y en ese momento calculan un consumo y unos METs que son muy pobres para su edad. Al finalizar esta prueba, además, acaba con cianosis peribucal y distal al finalizar. Cuando medimos el riesgo de esta paciente, pues vemos que los parámetros de alto riesgo como la evidencia de falla, de falla del ventrículo derecho, de la progresión de los síntomas de la clase funcional, en la medición del BNP y los signos ecocardiográficos son severos y aunque en la caminata y el crecimiento sean normales, si promediamos lo que tenemos, pues su clasificación da en alto riesgo. Y en esto es importante que como no tenemos un cateterismo reciente, no quiere decir que no podamos hacer la medición de riesgo porque nos falten uno o dos factores. Hay que intentar con lo que tengamos promediar y clasificar a nuestros pacientes. Ahí viene nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo se debe considerar el uso de prostanoide en hipertensión pulmonar en la población pediátrica? Vamos a empezar a votar ya. El primer, eh, la primera opción es en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática en estadio terminal. Dos, en los pacientes con hipertensión pulmonar de cualquier causa de alto riesgo. 3. En los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática o familiar de alto riesgo o con mala respuesta después del manejo combinado. O 4. Con todas las anteriores. Anímense que les fue muy bien en la primera, o sea que estoy segura que en esta también les va a ir muy bien. Perfecto, entonces aquí me estaban diciendo por interno porque no pude verificar acá que el 50% de ustedes votó que en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática o en esta estadía terminal y el 50% en todas las anteriores. Entonces es muy importante que eh, pensemos que esta no es la última causa pero como estamos enfocados en nuestro caso clínico porque hay que pensar que esto también puede ser en los pacientes con hipertensión pulmonar persistente recién nacido, en pacientes con hernia de pero bueno, en estos casos específicos en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática o familiar de alto riesgo o con mala respuesta a manejo combinado no esperemos al estadio terminal ni tampoco puede ser en cualquier causa de alto riesgo porque hay algunas causas que incluso las podemos deteriorar, entonces es importante evaluar también en qué grupo diagnóstico va a estar nuestro paciente. Entonces en este algoritmo diagnóstico vamos a estar en este grupo de alto riesgo y a pensar tempranamente en esta combinación. En cuanto a la evolución de nuestra paciente, entonces en el manejo ambulatorio ya estaba con sildenafil 25 miligramos cada 12 horas y con bosentan 125 miligramos cada 12 horas, se dejó sildenafil a 25 miligramos cada 8 en dosis máxima para su edad de peso y masitentan 10 miligramos al día, eh, la evaluación de hemología pues se confirmó que no había alteración parenquimatosa, se trasladó a cuidado intermedio y se monitorizó para iniciar la infusión de t de subcutáneo y durante ese tiempo su último ascenso se hizo a 15 nanogramos por kilogramo minuto y al egreso cuando ya salió con una buena tolerancia a esa dosis, ingresó a nuestro programa de vascular pulmonar para hacer nuevamente una revaluación para clínica y hacer un ascenso paulatino. Y está en la dosis actual de 31 nanogramos por kilogramo minuto y su último cambio de catéter fue el 28 de julio de este año. En cuanto a macitentan, digamos que ya tenemos algunos estudios que el comparado con el solito, pues puede reducir eh, mortalidad en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar y que en los niños eh, que se hace el cambio de bosentana a macitentan, primero lo más importante es que es seguro y que en algunos grupos, eh, subgrupos de clasificación, eh, puede tener mejorías en la eh, eh, capacidad de función pulmonar o de capacidad de ejercicio, este medido en caminata pero también en otras mediciones más objetivas que se realizan. El teprostinil pues recordemos que es un benzideno tricíclico que es análogo del epoprostenol pero que tiene una estabilidad química que lo ayuda a administrar a temperatura ambiente y que esto permite que se pueda dar tanto subcutáneo como endovenoso y es su ventaja principal sobre el epoprostenol. Se va titulando, digamos que esto va dependiendo de cada paciente, pero iniciamos más o menos en 1,25 nanogramos kilogramo minuto y esto se va incrementando de manera semanal o bisemanal según la tolerancia hasta que sea la dosis máxima que pueda tolerar el paciente y con el que obtengamos beneficio. Es muy importante ir vigilando los efectos secundarios, el más común es el dolor en el lugar de la infusión, pero también debemos vigilar otros síntomas como el rubor, la cefalea, la diarrea o el dolor pandibular que también se pueden presentar. Esto es para mostrarles que además de que se ve que hay un importante incremento en la capacidad de caminata de seis minutos en el primer año de vida, este es un beneficio que se va manteniendo en el tiempo y que esto es muy importante. Y nuestra experiencia en pediatría es que es un tratamiento seguro y bien tolerado, incluso en muchos de los artículos en dosis más altas en lo que pasa con los adultos. En este estudio que les menciono acá abajo, en 56 niños y lactantes que tenían hipertensión pulmonar refractaria después de la adición del teprostrinil, 83% tuvieron una importante mejora en su clase funcional, en la tolerancia al ejercicio y en los parámetros hemodinámicos y todos aquellos que eran escolares pudieron retornar a sus clases. Los efectos adversos en general fueron menores, sobre todo comparando con los beneficios que obtuvieron estos pacientes y el más, dolor, el más común que es el dolor local, pues se ve que hay una reducción después del tercer al quinto día del uso de un nuevo catéter o del incremento de las dosis, que es cuando se suele presentar más. Entonces es importante prepararnos para que estos primeros días haya un aumento del dolor y poderlo manejar también. Además, en este otro estudio, que en el cual se incluyeron 126 pacientes que todos venían recibiendo, casi todos, combinaciones de otros medicamentos para el manejo de hipertensión, en el cual la mayoría eran de riesgo intermedio, al finalizar el estudio, el 19% que se clasificó al final como riesgo bajo y tuvieron una por libre de trasplante el más del 90%, después de haberlos evaluado 6 a 12 meses de haber recibido el triprostinil, en este caso endovenoso. Eh, esto con la importancia o lo importante de esto es decir que cuando uno logra que estos pacientes pasen de no ser de, de, de riesgo intermedio a riesgo alto a pasar a bajo riesgo, pues vamos a mejorar muchísimo la supervivencia a largo plazo y esta es la importancia de hacer estas intervenciones farmacológicas, cambiar el grupo de riesgo de nuestros pacientes para mejorar su supervivencia y su calidad de vida también. Y nuestra última pregunta de este bloque, ¿es el trasplante pulmonar o cardiopulmonar una buena opción terapéutica para los pacientes pediátricos con hipertensión pulmonar idiopática? Entonces vamos a volver nuevamente a esta votación, ya conocen el sistema. Voy a adelantarme ir ingresando a la página para poder ver sus respuestas. Recuerden que tenemos un minutico para ir respondiendo. Perfecto. Sí, acá ya, ya me cargó a mí también, perfecto. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces ya acá tengo los resultados, entonces la que ustedes votaron como mayor... Fue la eh, segunda, que es una opción para pacientes de alto riesgo con manejo farmacológico múltiple y mala calidad de vida con un pronóstico al de otros pacientes con trasplante por otras causas. Y de segunda, la primera y eh, la número tres que votaron fue eh, la tercera, que es una opción poco viable y factible. Entonces, en general, la respuesta es que es una opción para pacientes de alto riesgo con manejo farmacológico múltiple eh, y mala calidad de vida y el pronóstico del trasplante es similar al de otros pacientes con trasplante por otras causas, es decir, que no les va a ir peor porque, les den tras, eh, porque los trasplantemos como le iría de pronto a un paciente por trasplante pulmonar por otro tipo de patología, o sea que esto pues, es positivo. Entonces en este estudio eh, es como para traer esa conclusión, el trasplante pulmonar cardiopulmonar pues es la, la última opción de tratamiento para los niños con hipertensión pulmonar idiopática. El pronóstico post-trasplante es similar al de niños trasplantados por otras indicaciones según pues, la Sociedad de Trasplante de Corazón y Pulmón y la, también la base de datos de la UNOS. Y el pronóstico mejora a mayor edad, o sea que entre nosotros más logremos reducir el riesgo por mayor tiempo y logremos llevar a sus niños a trasplante cuando sean más grandes, pues va a ser mejor para ellos también. ¿Cómo está nuestra paciente ahora? Pues ya usa oxígeno solo en la noche, tiene una clase funcional 2. Tiene dolor mandibular ocasional, ha tenido tres cambios de catéter que para el tiempo que llevamos es normal. En sus exámenes tiene un metabolismo del hierro normal, un perfil reumatológico en, en, en nuevo negativo, una caminata al mes del inicio que camina 89 metros más con un delta de pérdida de oxígeno de menos 13. Hemos tenido algunas barreras, sobre todo por esta situación pandémica. No hemos podido lograr un nuevo cateterismo, que sería lo ideal, ni la, grama, ni la gamografía, ventilación, perfusión. Y ahorita en este momento estamos pendientes de los estudios de seguimiento el primer trimestre: nuevamente un BNP, una nueva caminata y un ecocardiograma para revalorar el riesgo en el que vamos en este momento. Tiene su vacunación actualizada influenza de influenza y neumococo, y esto es muy importante. Estamos en un seguimiento multidisciplinario con psicología y con psiquiatría. Eh, también está, ya está en seguimiento por genética. Está pendiente que sea visto por el grupo de trasplante de su asegurador, porque nosotros tenemos que pensar más allá, en más adelante. Y también según las variables hemodinámicas, veremos si se puede incluir en un programa de rehabilitación pulmonar, que va a ser lo ideal también. Esta historia pues continuará, y les agradezco muchísimo por su participación y por estar conectados conmigo durante este tiempo. Le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, muchas gracias. Ya dejo de compartir acá un segundito. Uy. Muchas gracias, doctora Sara, por su excelente conferencia. La doctora Jenny Jurado, que en compañía de la doctora María Carolina Pérez, nos presentará el siguiente caso. Bienvenida, doctora Jenny Jurado. La doctora Jenny Jurado es neumóloga pediatra, es la jefe del servicio de neumología pediátrica de la Fundación Neumológica Colombiana. También hace parte de nuestra clínica de hipertensión pulmonar. Y es una persona muy conocedora del tema y eh, también eh, domina eh, todo el tema de la fibrosis quística. Así que muchas gracias, doctora Jenny, y bienvenida. Hola, eh, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, ya hemos presentado dos casos clínicos. Eh, nos queda pendiente el caso clínico de la doctora Jenny. Tenemos eh, algunos problemas técnicos para su comunicación. Mientras tanto, vamos a hacer la primera pregunta. Eh, Queremos preguntarle al doctor Huertas, eh, nos pregunta la doctora Rosalba Díaz de Popayán, eh, cuáles serían los valores de referencia en ecocardiograma para el diagnóstico de hipertensión pulmonar cuando no se cuenta con otros recursos diagnósticos en el sitio donde uno trabaja. Eh, muy buena pregunta, doctora Rosalba. Pero realmente eh, quiero enfatizar en que el ecocardiograma nos da algunos signos, algunos marcadores de probabilidad para hipertensión pulmonar, ¿sí? Y los valores que nosotros medimos basados en la regurgitación ticuspidia, la regurgitación pulmonar, nos dan solamente datos aproximados de cómo está la presión sistólica pulmonar, la presión media pulmonar y la presión diastólica pulmonar, pero como lo decía en la charla, el gol estándar es el cateterismo cardíaco, las medidas por hemodinamia. Entonces, en estos pacientes realmente sí tenemos muchos elementos para hablar de probabilidad de hipertensión pulmonar. Primero que todo, la clínica. Recordar que el examen físico es fundamental. Y en el ecocardiograma, básicamente los datos que vamos a mirar son si hay dilatación y o hipertrofia del ventículo derecho, cómo está la relación entre el diámetro basal entre el ventículo derecho y el ventículo izquierdo, si está muy por encima de uno, pues está en favor de que ese paciente tiene sobrecarga de volumen y opresión en el ventrículo derecho, la velocidad de regurgitación ticuspidia y la velocidad de regurgitación pulmonar, que si nos dan valores que luego extrapolados a gradientes de presión, si están por encima de 40 milímetros de mercurio para presión sistólica pulmonar estimada, sería un signo de probabilidad de hipertensión pulmonar, y eh, la presión media pulmonar, pues la pudiéramos extrapolar de la medición de la eh, velocidad y gradiente de insuficiencia valvular pulmonar, pero como les digo, son solamente valores aproximados. Revisando la literatura, realmente ustedes ven que en general la mayoría de los cardiólogos lo que reportan son... Valores estimados de presión sistólica pulmonar basados en la medición del gradiente de regurgitación tigospidia. Entonces, digamos que hasta 30, 35 de presión sistólica pulmonar estimado sería normal, Obviamente aquí debemos tener en cuenta también la altura. Si estamos en ciudades por encima de los 2.200 metros de altura, tiene mucho que ver el efecto de la hipoxipobárica y podría o no tolerar de pronto valores un poquito mayores. Pero recuerden que las guías y los consensos están hechos básicamente para pacientes que viven a baja altura. Entonces estamos en modo de hacer estudios. Bogotá constituiría y sus alrededores un nicho de investigación pulmonar en altura magnífico por la población que tenemos, para saber realmente cuáles son nuestros valores normales. Pero siendo prácticos, entonces, valores mayores de presión sistólica pulmonar estimados por ECO, por encima de 35 40 milímetros de mercurio, serían sugestivos de hipertensión pulmonar, hasta 50 55 sería leve, de 55 a 70 moderado y más de 70 severo, pero como les digo, estos datos deben ser tenidos y mirados con lupa, siempre asociados con los demás signos directos e indirectos de hipertensión pulmonar. Recalcamos que debemos hacer también la medición del índice de excentricidad y de los otros parámetros ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar que veremos en una de las presentaciones posteriores en este curso, donde eh, vamos a enseñar cómo es la valoración ecocardiográfica adecuada e ideal en hipertensión pulmonar. Pero recordar siempre que el gold estándar sigue siendo el cateterismo. Listo, doctor Huertas, muchas gracias. Eh, tenemos una pregunta de la doctora Margarita Zapata, cardióloga pediatra de Cardiobit, para la doctora Sara Pulido. Eh, la felicita por el caso clínico que acaba de presentar y a todo el grupo. Y pregunta con respecto al caso de la niña con hipertensión arterial pulmonar. Si al deteriorarse, eh, pues eh, ella está de acuerdo con el escalonamiento a, a prostanoide. Pero la pregunta de ella es con base en qué dato o en qué criterio cambiaron eh, el vocental por más Muchas gracias Margarita por tu pregunta y por tu interés, pues realmente fueron muchos los factores que se tuvieron en cuenta, aunque eh, digamos que sí, no hay un criterio muy grande para escoger uno sobre otro, el hecho de que tuviéramos tantos problemas en adherencia a medicamentos, hablando de un adolescente, y estos pequeños beneficios sobre, eh, sobre todo los logros que se pueden lograr, eh, adquirir de la función, sobre todo de la capacidad de ejercicio, fueron los que nos eh, hicieron escoger el masitental. Pero esta no es, fue la decisión más determinante sobre esta paciente. Realmente esto fueron solo una de las medidas en conjunto que se tomaron para beneficiarla. Realmente me, lo más importante fue meterla en el programa de vascular pulmonar para que fuera un manejo muy integral y empezar el prostanoide. Eh, no, es, no hubiera estado mal haber continuado con el BOSENTAN estoy completamente de acuerdo contigo pero estos pequeños beneficios pensamos que en ella específicamente le iban a, a, a contribuir eh, en su desarrollo digamos en que ella tuviera una mejor adherencia y unos mejores desenlaces eh, y también pues por estos pequeños estudios que te mostré que pudiera tener algún beneficio sobre su función eh, de tolerancia al ejercicio Bueno, muchas gracias doctora sara eh, la siguiente pregunta para el doctor Huertas eh, es ¿cuáles son los valores de presión pulmonar en relación a la altura como la de Bogotá? Bueno, entonces realmente los valores de presión pulmonar con relación a la altura no se conocen totalmente. Como les comentaba ahorita, la mayoría de los estudios son hechos en ciudades por, en, por debajo de los 1000, 1200 metros de altura. La mayoría de los grandes centros cardiovasculares en el mundo están pues por debajo de esas alturas. Y como les comentaba, estamos pendientes de hacer un gran estudio de hipertensión pulmonar en niños en la altura. Lo que comentaba ahorita Oscar, al comienzo del habitante en la altura. Hay estudios de Dante Peñalosa, eh, Gabriel Díaz también ha algunos estudios y pues está liderando cosas que vamos a hacer más adelante aquí en Colombia para evaluar cuáles realmente son los valores normales de resistencia vascular pulmonar y de presión sistólica y media pulmonar en la altura. Pero todavía como tal no se conocen y pueden variar si estamos hablando de medianas alturas como está Bogotá o de grandes alturas como ciudades que están, por ejemplo, La Paz, que ya estaría en grandes alturas y donde el efecto de la hipótesis pobárica seguramente es mucho mayor. Entonces, por ahora estamos basados en las presiones que están en los consensos que presentamos, pero tenemos una gran tarea pendiente y es determinar cuáles son los valores normales en altura que probablemente sean 3 o 5 milímetros de mercurio mayores que lo que está reportado a nivel del mar. Perfecto, doctor Huerta, muchas gracias. Eh, otra pregunta viene también del de doctor Alfredo Pérez de Bogotá. Gracias por la participación del doctor Pérez. Y él nos pregunta... Eh, ¿Cuál sería la indicación de cirugía de columna y de pectus excavatum en pacientes con eh, hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar restrictiva? Es decir, Perfecto. Si, es una esta, muy... si hay indicaciones en esos casos. Muy buena pregunta y sí, realmente en el caso que les presenté desafortunadamente fue un caso de diagnóstico de consulta muy tardío. El paciente ya tenía cambios demasiado severos de sifoescoliosis marcada como ustedes vieron en las imágenes con hipertensión pulmonar muy severa y era un paciente que ya estaba haciendo crisis de hipertensión pulmonar y el síncope que presentó el día de la consulta, pues fue asociado precisamente a una crisis muy severa de hipertensión pulmonar. Se presentó en una junta multidisciplinaria, ortopedia, pues también obviamente desde el comienzo tenía la intención de hacer algún tipo de manejo quirúrgico sobre esa esa escoriosis tan severa, pero después de hacer una junta de decisiones y, e incluir al comité de ética médica, se vio que era muy alto el riesgo, ¿sí? Sobre el beneficio y por eso no se decidió hacer este tipo de manejo quirúrgico. Entonces la recomendación para este tipo de casos es hacer un diagnóstico temprano, precoz, antes de que la escoliosis sea tan, sea tan severa, hacer la filiación temprana del síndrome genético y hacer el abordaje quirúrgico temprano antes de que el paciente ya tenga cambios restrictivos tan severos en la caja torácica como el que vimos, con hipertensiones pulmonares ya demasiado severas y avanzadas, donde ya estamos en el contexto de una enfermedad, vascular pulmonar obstructiva con cambios vasculares anatómicos y funcionales irreversibles donde ya realmente el riesgo quirúrgico era demasiado alto entonces en este caso es un caso de diagnóstico muy tardío muy severo por lo cual no se definió el manejo quirúrgico. Si se hubiera hecho tempranamente el diagnóstico y antes de desarrollar esta enfermedad vascular pulmonar hipertensiva, pues la historia habría sido otra y probablemente el paciente se habría podido operar de su cifoescoliosis y del pectum escavatum. La evaluación del pectum escavatum hay que ser muy claro de que debe ser multidisciplinaria, evaluar si este pectum escavatum es tan severo como para generar compromiso restrictivo en la caja torácica o compromiso en el corazón como tal, y en este caso, pues, muchos casos los mandamos a cirugía. Perfecto, doctor Huerta, muchas gracias. Eh, hay dos preguntas con relación al BNP. Eh, las voy a transferir a la doctora Sara Pulido. Eh, una es del doctor Jairo Bedoya, que nos pregunta qué, qué, qué es lo que exactamente mide el BNP. Y la segunda del doctor Iván Álvarez y que nos dice cuál es el, la importancia del BNP o del proBNP en el, el diagnóstico y seguimiento del paciente con hipertensión pulmonar. Bueno, muchas gracias a todos por seguir aquí, por seguir con sus preguntas. Entonces, en general lo que queremos medir a través del BNP o el proBNP es la sobrecarga en las cavidades derechas eh, a través, digamos, de la la, digamos el feedback que hay an, a nivel de las eh, de las cavidades de, nuevamente, de las paredes cardíacas musculares que nos van a hablar de lo que está sufriendo el estrés que está sufriendo muscular en estas cavidades anatómicas y para nosotros digamos a nivel de pronóstico lo que nos va a llevar es a ver cómo ha cambiado esto en relación al tiempo no sé si sigo a, ah sí perdón entonces Ah, perfecto. Es que acá nos cambió la pantalla. Un momentico. Entonces, eh, en dentro de las variables de, de riesgo, la medición del BNP es muy importante para nosotros poder predecir y poder hacer cambios de manera oportuna y poder ver eh, a lo largo del tiempo como una de las variables más. No es la única, digamos que yo pienso que siempre hay que ver los pacientes de manera muy integral y no siempre pensar en que es solo un factor el que influye, pero este como uno más de los otros, eh, Ayudar a predecir el riesgo y poder siempre enfocarnos en bajarlo al mínimo posible porque esto va a estar relacionado con supervivencia y calidad de vida a largo plazo. No sé si alguno de mis compañeros quiere complementar algo más de, de esta respuesta. Sí, Sara, muy claro y de acuerdo con lo que acabas de comentar. Eh, una de las preguntas iniciales era ¿qué era el BNP? Y pues como nuestro auditorio es tan heterogéneo, pues recordarles que el BNP es el péptido naturético cerebral o tipo B. Inicialmente fue escrito como que se producía en los ventículos cerebrales, por eso su nombre. Y luego ya se descubrió que se producía tanto en el ventículo izquierdo como en el ventículo derecho en respuesta a sobrecargas de volumen y presión. Para nosotros más que un valor absoluto nos sirve mucho la curva o el seguimiento de cómo ¿Cómo se comporta este BNP en el tiempo? ¿sí? Obviamente, entre más alto coloque yo mi punto de corte, pues voy a coger muchos más pacientes, pero voy a ser menos específico en la prueba. Entonces, en los valores de laboratorio normal, lo que nosotros manejamos son valores por debajo de 100 o 160 como valores normales de BNP. Y entre más elevado esté, pues obviamente esto está relacionado con mayor compromiso clínico y funcional del paciente y más sobrecarga de presión. Eh, la curva de BNP, entonces, nos va a servir para el diagnóstico inicial y para el seguimiento, pero recordar que se puede producir en ambos ventrículos. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión pulmonar del grupo 2, compromiso cardíaco, pues en parte esa elevación se puede ver al compromiso cardíaco izquierdo de la disfunción o mixto por ese valor más la hipertensión pulmonar secundaria que el paciente tenga. Entonces, va a ser muy útil para el seguimiento y decisiones de manejo a mediano y a largo plazo. Bueno, muchas gracias doctor Huertas, doctor Pulido, por sus respuestas, gracias al auditorio por la participación y vamos a darle paso a la doctora Jenny Jurado, neumóloga pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, jefe del servicio de neumología pediátrica de la Fundación Neumológica, experta en fibrosis quística y eh, parte del grupo de la clínica de hipertensión pulmonar pediátrica de la Fundación Neumológica, quien nos compartirá un caso clínico sobre un adolescente con fibrosis quística e hipertensión pulmonar Adelante, doctora Jenny, muchas gracias por su participación. ¿Tienes que abrir el micrófono? Buenos días a todos, ¿me escuchan? Está perfecto. Gracias, les agradezco inmensamente la espera, tuvimos una dificultad de conexión. Desde luego para mí es un placer poder compartir hoy con todo... El público que nos acompaña, pediatras, neumólogos, pediatras y médicos, quienes se han vinculado a esta causa de intercambiar conocimientos y experiencias con nosotros frente a hipertensión pulmonar en los niños. El caso que les presento el día de hoy es un adolescente con fibrosis quística e hipertensión pulmonar. Bien, entonces el paciente que les voy a presentar es un adolescente de 17 años que conocemos por su fibrosis quística con compromiso multisistémico. Este paciente fue diagnosticado por vuelta de un año de edad debido a manifestaciones como iliomeconial, desnutrición, neumonía. Para ese momento se hace un estudio genético que demuestra una mutación delta F508 homocigota con la cual se configura el diagnóstico de fibrosis quística. A lo largo de la vida de este paciente ha cursado con tos y expectoración crónicas y ha tenido múltiples exacerbaciones pulmonares en el contexto de su enfermedad de base. Hasta los 13 años la mayoría de estas exacerbaciones se manejaron con tratamiento antibiótico oral, pero después de este periodo inician las hospitalizaciones por exacerbación. No es un paciente colonizado por pseudomonas aeruginosa. En el último año reporta, varios aislamientos de serratia marcesens y característicamente su compromiso pulmonar está dado por bronquiectasias bilaterales, cursa con hipoxemia crónica de inicio en temprana edad desde el periodo lactante y tiene una compro, un compromiso de la función pulmonar muy severo dado por un bef 1 de 25%. Tiene un ecocardiograma extrainstitucional que mostraba signos de hipertensión pulmonar indirectos desde noviembre de 2019. Traigo a colación este contexto porque vamos a iniciar su abordaje a partir del ingreso que tuvo a Fundación Cardioinfantil en la hospitalización más reciente de junio del presente año por aumento de síntomas y signos respiratorios compatibles con una exacerbación pulmonar de la fibrosis quística. En la evolución de los síntomas de nuestro paciente, es llamativo que el paciente refiere desde enero de 2019 la presencia de disnea con el ejercicio y eventuales episodios de opresión torácica. Hacia octubre de 2019, deteriora aún más su clase funcional, presentando una limitación marcada para la actividad física, además de disnea o fatiga con actividades mínimas. Y por vuelta de diciembre también de 2019, evoluciona con incapacidad para realizar la actividad física, presentando también disnea y reposo. Todo esto ocurre paralelamente al aumento de las exacerbaciones pulmonares, al empeoramiento de su hipoxemia, que llevan a que en octubre del, del año anterior requiera el oxígeno suplementario de manera permanente. Este paciente, como sabemos, tiene un compromiso de la función pulmonar muy grave y viene en detrimento de su condición clínica. Pese a todos los tratamientos que de manera adecuada y sistemática fueron indicados, en el seguimiento por parte de su programa ambulatorio de fibrosis quística. Si miramos específicamente la evolución de su cuadro clínico entre diciembre de 2019 y junio de 2020, que es el tiempo en el que lo conocemos en hospitalización en Fundación Cardioinfantil, el paciente persiste con deterioro de su clase funcional, es valorado por el grupo de trasplante pulmonar de Fundación Cardioinfantil, Fundación Neumológica, considerando importante hacer los estudios pretrasplante y, desde luego, de común acuerdo con el servicio tratante, instituir la rehabilitación pulmonar. Este paciente a lo largo de estos meses requiere soporte ventilatorio no invasivo, además de oxigenoterapia, por la documentación de hipercamia en sus gases arteriales. Al examen físico de ingreso llama la atención la presencia de signos de dificultad respiratoria sumado a un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, un reforzamiento del segundo ruido, estertores bilaterales y la presencia de hipocratismo digital y uñas en vidrio de reloj. Para este momento, sus variables antropométricas denotan una desnutrición crónica, tiene una saturación de oxígeno de 90% con oxígeno por cánula nasal a 3 litros y sus gases arteriales también denotan hipoxemia e hipercambio. Bajo este contexto, doy la palabra a la doctora Carolina, quien nos va a comentar la radiografía de tórax de este paciente al ingreso de hospitalización. Buenos días. Entonces, vamos a mirar inicialmente la radiografía de tórax del paciente y posteriormente vamos a ver unas imágenes de eh, escanografía de tórax en ventana de mediastino y ventana de parénquima pulmonar, donde se van a ver mucho más evidentes eh, la los hallazgos típicos de fibrosis quísticas con eh, todas las eh, hallazgos semiológicos de dilataciones bronquiales en el parénquima, etcétera, que ya vamos a ver. En esta radiografía, inicialmente lo que vemos es eh, un pulmón izquierdo un poco de menor tamaño que el contralateral con extensos infiltrados intersticiales reticulares. Ustedes ven como muchas imágenes quísticas. Eh, manguitos peribronquiales que son el engrosamiento de todas las paredes de los bronquios, esto todo en el parénquima, hallazgos mucho más marcados en el lóbulo superior izquierdo y en la língula y eh, nódulos que como les digo van a ser mucho más evidentes en la escanografía de tórax, el contorno cardíaco izquierdo, el callado aórtico y el tronco de la pulmonar no son tan evidentes, tan claros, porque hay algo de signo de silueta dados todos los infiltrados parenquimatosos eh, que tiene este paciente. Y eh, además de estos hallazgos parenquimatosos, el, eh, se ve un poco prominente el tronco de la arteria pulmonar y en la caja torácica vemos una escolosis torácica inferior de convejidad derecha. Gracias. Gracias, Carolina. Este paciente entonces se hospitaliza teniendo en cuenta un compromiso pulmonar avanzado que está dado por la frecuencia de sus exacerbaciones, las bronquiectasias, la infección crónica por serratia marcesens y empezamos a configurar con base en el cuadro clínico que traía el paciente una hipertensión pulmonar probable tipo 3, sumado desde luego al compromiso en otros sistemas. El paciente es llevado a unidad de cuidados intensivos, recibe soporte ventilatorio no invasivo, antibiótico terapia, ajustes a su tratamiento respiratorio crónico y a su parte nutricional y en el contexto de estudiar más a fondo su situación clínica, se busca esperar estabilidad para completar los estudios que permitan aclarar la situación de su hipertensión pulmonar. Entonces, les traje eh, estas tres imágenes pues como las más características de todo el estudio, donde vemos en la primera imagen superior, eh, que, eh, que está a su izquierda, eh, cómo hay dilataciones eh, de los bronquios, dilataciones quísticas en los lóbulos inferiores, en los segmentos más posteriores y laterales. Vemos dilataciones saculares y eh, cilíndricas engrosamiento de las paredes de los bronquios, eh, hay algunos tapones mucosos también, eh, vemos cómo está en la imagen coronal desviado un poco el cardiomediastino hacia la izquierda seguramente por pérdida de volumen y mayor compromiso del pulmón izquierdo como lo vimos en la radiografía inicial y el Segmento anterior del lóbulo superior derecho tiene componen componente atelectásico, da la impresión de que eso fuera un componente más crónico. También se observan algunos nódulos eh, centrilobulillares y eh, imágenes de árbol en gemación que pues desde el punto de vista de imágenes o son moco o son eh, compromiso infeccioso en el momento del estudio. Eh, vemos la siguiente por favor. Bueno, en esta imagen eh, quise traerles la, de la que ven en la parte más inferior. Eh, es una imagen pues, muy característica, muy importante para nosotros, sobre todo cuando los pacientes todavía no tienen como muy claro el diagnóstico de, de fibrosis quística cuando son pacientes más pequeños. Si ustedes eh, eh, se fijan al, al lado de arteria y vena mesentérica superior, eh, justo posterior a la cámara gástrica, el sitio normalmente donde deberíamos esperar el parénquima pancreático está todo reemplazado por grasa. Y pues es un hallazgo muy importante para aportarles a, a los médicos pues porque hay atrofia completa de la glándula pancreática. Este es un paciente de 17 años ya. En la imagen superior eh, izquierda, vemos algunos tapones mucosos, nuevamente las dilataciones bronquiales y eh, la relación pulmonar aorta en la imagen superior derecha, los diámetros de estas son la aorta ascendente mide 20 milímetros, el tronco de la arteria pulmonar mide 24 milímetros y eso da una relación de 1.2. En niños lo que eh, los diámetros, para adultos, uno habla de hipertensión pulmonar cuando esta relación pulmonar-aorta es mayor de 1. Para niños, eh, desde el punto de vista de imágenes, hay artículos que dicen que mayor de 1.1 es hipertensión pulmonar, otros dicen que mayor de 1.3. En este paciente, la relación pulmonar-aorta es de 1.2. Otros eh, hallazgos que podemos ver en, en estos pacientes que tienen mucha mayor especificidad, y eh, nos podemos devolver a la imagen anterior, por favor, eh, que tienen especificidad del 100% es ver la relación entre la arteria y el bronquio. Y en la imagen superior izquierda, ustedes pueden ver cómo se ve grande, sobre todo en el lóbulo inferior derecho, la arteria, el, la arteria que es la que se ve blanca con respecto al bronquio acompañante, que se ve casi del doble del tamaño. Entonces, esto por imágenes nos habla de hipertensión pulmonar eh, con una especificidad del 100%. Miramos normalmente imágenes de las estructuras vasculares, buscamos, pues hablando en general de hipertensión pulmonar, buscamos trombos que nos sugieran eh, tromboembolismo pulmonar crónico, eh, miramos estas relaciones que les acabo de mencionar en cuanto a las cavidades cardíacas en hipertensión pulmonar en general, debemos buscar imágenes de ductus arterioso que son frecuentes inclusive en adultos que todavía no tienen el diagnóstico y llegan con hipertensión pulmonar, podemos ver eh, ductus que están permeables, comunicaciones interauriculares, interventriculares, muchos otros hallazgos cardíacos que podemos ver en, en, en las imágenes de escanografía como son el engrosamiento de la pared del ventrículo derecho cuando este mide más de 4 milímetros. Estas medidas que les estoy diciendo eh, son en adultos, pero para eh, niños lo que hacemos es que consultamos eh, la página del Hospital de Niños de Boston que nos da parámetros eh, según el índice de masa corporal y superficie corporal. Y los terceros, entonces, son hallazgos vasculares, hallazgos cardíacos y lo terceros son los hallazgos parenquimatosos, como es el caso de este paciente. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Continuando con el caso, se realiza un ecocardiograma en el periodo de estabilidad del paciente que muestra un ventrículo izquierdo con una función sistólica conservada, sin embargo, en el ventrículo derecho se observa hipertrofia y dilatación moderadas con disfunción leve, un TAPSI disminuido de 15 milímetros, signos indirectos de hipertensión pulmonar y una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar en 67 milímetros de mercurio con una insuficiencia tricúspida leve. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces le hago la primera pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con fibrosis quística? Los invito a que por favor votemos ya. Opción 1. La evidencia disponible señala una prevalencia de 60%. Opción 2. No existen datos acerca de la prevalencia. Y opción 3. La prevalencia es variable y corresponde a un 10 a un 20%. Los invitamos a votar. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Eh, me informan que la mayor votación estuvo en la tercera opción. Eh, les cuento que la literatura ha reportado que la evidencia lleva a una prevalencia de hipertensión pulmonar mayor a la de que muchos de nosotros esperábamos y se trata de un 60%. y Justamente esta hipertensión pulmonar ligada sobre todo a estadios avanzados de la fibrosis quística ocurre en la mayoría de los casos en una presentación leve, sin embargo hay Aumentos desproporcionales también de las presiones pulmonares que generan un impacto negativo en la sobrevida de los pacientes. Las asociaciones más directas son a mayor edad, mayor hipertensión pulmonar, a mayor gravedad de la enfermedad, de igual manera el reflejo de la hipertensión pulmonar. Y la primera manifestación clínica va a ser la disminución de la tolerancia al ejercicio que presentan los pacientes. La insuficiencia respiratoria con que cursan estos pacientes lleva también a hipertensión pulmonar y cor pulmonar que pueden acabar siendo causa importante de mortalidad por disfunción del ventrículo derecho. En las imágenes de arriba podemos observar la hipertrofia de la íntima seguida de una, un lumen de la arteria pulmonar bastante estrecho característico de la hipertensión pulmonar en pacientes con fibrosis quística incluso con presiones arteriales pulmonares medias no muy altas de 30 y 32 milímetros de mercurio. También en este escenario de la hipertensión se manejan las mismas definiciones que han sido expuestas por nuestros colegas el día de hoy. El concurso de la fisiopatología de la fibrosis quística y el desarrollo de hipertensión pulmonar tiene especial énfasis en el desarrollo de hipoxemia secundario a la destrucción del parénquima pulmonar, a la reducción del lecho capilar, a la alteración de la relación ventilación-perfusión al desarrollo de un cortocircuito de derecha-izquierda. E a Esta hipoxemia, la vasoconstricción pulmonar hipóxica, contribuye al desarrollo posterior del remodelamiento de la vasculatura pulmonar que finalmente conduce a la hipertensión arterial. En los pacientes con fibrosis quística hay otros mecanismos que pueden estar implicados en su desarrollo como son el propio atrapamiento aéreo y el desarrollo de inflamación también a nivel pulmonar. Específicamente, otro mecanismo que participa y que es evidente en los pacientes con hipertensión pulmonar es la hipercontracción del cardiomiocito, que ocurre secundaria a la actividad reducida de la proteína reguladora de conductancia transmembrana, que como sabemos es una proteína que actúa como un canal mediando el intercambio de electrolitos a nivel de la membrana apical de las células epiteliales. Específicamente, si esta actividad está reducida, se va a perder el potencial de membrana de reposo adecuado, lo que lleva a una sobrecarga de calcio que induce esa hipercontracción, que finalmente es el otro mecanismo que ayuda a explicar por qué estos pacientes tienen una disfunción del ventrículo derecho en fases tempranas de la fibrosis quística, además del aumento de la presión de la arteria pulmonar. Bastante asociación se da hoy en día a la disfunción endotelial, especialmente reportándose en pacientes con fibrosis quística con hipertensión, una elevación de un marcador inflamatorio y vascular denominado endotelina 1. En el caso de nuestro paciente específicamente, encontramos una hipertensión pulmonar tipo 3, 3.3 que se refiere a aquella que son enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo. Y de manera práctica, cómo estudiamos la hipertensión pulmonar en un paciente con fibrosis quística, partemos de un alto índice de sospecha liberado de un cuadro clínico como el que presenta nuestro paciente, sumado a la saturación de oxígeno en reposo como predictor de hipertensión pulmonar y a los factores de riesgo y asociaciones que mencionábamos. Una vez se sospecha la hipertensión, es importante hacer estudios como radiografía de tórax, ecocardiograma y electrocardiograma y en algunos casos los gases arteriales para documentar de mejor manera la hipoxemia. Después pasamos a hacer una identificación de la clase de hipertensión pulmonar, para lo cual es importante estar completamente seguros que esta hipertensión tiene un origen pulmonar, por lo cual nos amparamos en el uso de tomografía de alta resolución, función pulmonar, buscamos si hay síntomas en el sueño del paciente que, contribuir también a través de alteraciones respiratorias durante el sueño al desarrollo de la hipertensión pulmonar y la gamografía de ventilación perfusión. Posterior a ello, hacemos una evaluación de precisión de la hipertensión pulmonar, clasificando su gravedad y su riesgo. Para ello, se ha documentado la relevancia de la clase funcional que en este paciente, teniendo ya 17 años, aplica los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Clave, el desarrollo del cateterismo en los pacientes con hipertensión pulmonar tipo 3, el cual sigue siendo el estándar de oro para el estudio y el diagnóstico de la gravedad de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad pulmonar tipo 3, es importante tener en cuenta, sopesar riesgos-beneficios de su realización para poder obtener información que realmente genere cambios de conducta en los pacientes. La mayor información que nos puede dar el cateterismo cardíaco derecho sin duda tiene que ver con la función ventricular, además de la presión arterial pulmonar media y otras variables que han sido consideradas factores que evalúan a largo plazo el riesgo y los desenlaces en hipertensión pulmonar. También se ha descrito el uso del péptido natriurético cerebral en estos pacientes para el seguimiento y el diagnóstico de la hipertensión pulmonar en fibrosis quística, la importancia de la capacidad del ejercicio medida ya sea por caminata de seis minutos o consumo pico de oxígeno y frente a la prueba de vasoreactividad en este tipo de pacientes no se ha considerado de manera rutinaria teniendo en cuenta que por los propios mecanismos de hipoxemia asociados a la patología se podría explicar la evolución con la hipertensión. Viendo a nuestro paciente y los aspectos que llevamos hasta ahora podemos decir que su hipertensión se considera de alto riesgo teniendo en cuenta la progresión de los síntomas el retraso pondo estatural, sin embargo esta entidad también se comparte con la propia fisiopatología de la fibrosis quística, la clase funcional y los hallazgos ecocardiográficos. Como lo mencionaba la doctora Carolina, también en fibrosis quística un parámetro que ha sido utilizado es la elongación de la arteria pulmonar para poder establecer y poder determinar de manera temprana la posibilidad de hipertensión pulmonar en los pacientes con fibrosis quística de tal manera que los datos de hoy en día muestran que los pacientes que tienen un diámetro mayor a uno son pacientes que se asocian con una peor sobrevida, lo cual va en concordancia con hallazgos de cateterismo de presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio todo lo cual sugiere que en los pacientes con hipertensión pulmonar debemos estar muy atentos a los hallazgos tomográficos que podrían tener un rol potencial en la detección de hipertensión, sobre todo cuando los pacientes estamos pensando requieren una remisión oportuna a trasplante. Por otra parte, la medición solamente del diámetro de la arteria pulmonar ha mostrado con un punto de corte de 19 milímetros una sensibilidad de 82% y una especificidad de 70% en los pacientes con fibrosis quística en la búsqueda de hipertensión pulmonar. Sumado al anterior, es importante tener en cuenta que en los pocos estudios que hay con fibrosis quística se ha mostrado también que la presión de la arteria pulmonar juega un rol importante con su asociación en que hay declinio de la función pulmonar y mayor posibilidad de aumento de la presión arterial pulmonar como se muestra en esta gráfica que a su vez se suma al concepto de que los pacientes tienen signos tempranos de potencial compromiso cardíaco especialmente los niños cuando hay aumento de la presión de la arteria pulmonar retomando nuestro caso entonces este paciente fue llevado a cateterismo el cateterismo de manera importante nos muestra una presión de la arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio a nivel de la presión media y unas resistencias pulmonares vasculares bastante aumentadas en este paciente. Entonces nos preguntamos cuándo realmente hacer cateterismo. Definitivamente solo cuando los resultados influencian la conducta terapéutica y nos van a llevar a tener implicaciones en las consecuencias del manejo como ocurre en el caso de este paciente en donde la remisión a trasplante va a ser parte de su manejo integral. Teniendo en cuenta las recomendaciones actuales sobre hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, el paciente podemos considerarlo como una enfermedad pulmonar crónica con hipertensión pulmonar grave, ya que presenta una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 35 milímetros de mercurio. Funcionalmente encontramos un paciente con una alteración ventilatoria obstructiva muy severa dada por una relación disminuida en el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada de 49 con un BF1 de 33% y aunque tiene una capacidad vital funcional disminuida, los volúmenes pulmonares de este paciente nos descartan restricción con una capacidad pulmonar total y nos apoyan el concepto de hiperinflación pulmonar el aumento de la capacidad residual funcional del volumen residual y de la relación entre volumen residual y capacidad pulmonar total. La difusión de monóxido de carbono de este paciente ajustada para la altura está disminuida, sin embargo, el paciente no logró hacer maniobras aceptables que nos permitan tener una correcta estimación de esta difusión ajustada a la altura. Frente a la caminata de seis minutos que se efectúa este paciente, la distancia recorrida es de 291 metros. El paciente finalizó la prueba con disnea y adicionalmente presentó una desaturación a pesar de la suplencia de oxígeno. Él inició la caminata con una saturación de 92% y finaliza con 80% a pesar de tener 2 litros por minuto de oxígeno suplementar, haciendo de notar también el compromiso que a partir de estos resultados se suman a considerar también la hipertensión pulmonar de alto riesgo por los resultados del test de marcha y los hallazgos hemodinámicos. Entonces, esta pregunta también dirigida a ustedes es, teniendo en cuenta la hipertensión pulmonar asociada a fibrosis quística que presenta el paciente, ¿cuál sería su propuesta de tratamiento? Los invito para que votemos ya. Tratamiento con inhibidor de fosfodiesterasa o análogo de prostaciclina. Oxigenoterapia continua, combinación de estrategias como ventilación no invasiva, oxigenoterapia, rehabilitación, tratamiento respiratorio crónico, soporte multidimensional y trasplante pulmonar o la combinación de las opciones 1 con tratamientos, terapia específica y oxigenoterapia. Bueno, nos informan en la coordinación interna que el 90% del auditorio responde la opción 3, combinación de estrategias, y efectivamente estamos de acuerdo con ustedes porque esta enfermedad tiene un compromiso multisistémico y sobre todo con un grado avanzado de enfermedad respiratoria, además de la hipertensión pulmonar, en ese manejo integrado y desde luego el trasplante pulmonar acaba siendo un una de las indicaciones que tiene este paciente también para ser llevado a trasplante. La ventilación no invasiva, la rehabilitación, el soporte multidimensional sin duda mejorarán la calidad de vida de los pacientes y en este caso el plan individualizado de tratamiento está orientado a lograr maximizar las metas a pesar de las dificultades psicosociales que tiene este paciente y llegar al trasplante pulmonar. Dentro de los criterios para enlistar los pacientes con fibrosis quística está la hipertensión, y hay que tener en cuenta que hay una mayor asociación de mortalidad sin trasplante de pulmón en los pacientes con fibrosis quística. El tratamiento en fibrosis quística e hipertensión pulmonar debe estar enfocado a prevenir y retardar la progresión de la enfermedad pulmonar de manera tal que logremos mayor calidad de vida y sobrevida en nuestros pacientes. Por eso ha sido importante el uso de la oxigenoterapia y prevenir la vasoconstricción pulmonar hipóxica en nuestros pacientes y es claro tener en cuenta que no existen en este momento terapias específicas contra hipertensión pulmonar que hayan sido bien estudiadas y que nos demuestren que en el momento actual debamos acudir a alguna de ellas de manera tajante para hacer el manejo de la hipertensión pulmonar. Hay alguna literatura que guarda relación con inhibidores de fosfodiesterasa, posiblemente sildenafil, sin embargo, solo tenemos reportes de casos por lo cual, no podemos considerar una evidencia suficientemente válida para iniciar el tratamiento en los pacientes. No hay beneficio con los vasodilatadores ni con los diuréticos, tampoco con la digoxina o la anticoagulación. Y el rol del oxígeno ha sido estudiado en pocos estudios y con un número pequeño de pacientes con fibrosis quística en los que se ha observado disminución de la presión de la arteria pulmonar y de la resistencia vascular pulmonar, mejoría en la función ventricular derecha no tenemos estudios que evalúen efectos hemodinámicos de la administración continua del oxígeno a largo plazo y hay un pequeño estudio que identifica que la suplementación nocturna por tres años no muestra impacto sobre mortalidad. De cualquier manera, nuestro objetivo debe ser prevenir la hipoxemia y por eso la invitación es que hagamos la tamización de la misma durante el ejercicio o el sueño en pacientes con enfermedad leve a moderada y sobre todo en aquellos que ya conocemos con enfermedad moderada a grave. Los estudios, como les decía, tienen una evidencia muy reducida. El reporte de casos que hay en relación con sildenafil muestra una mejoría en la distancia caminada de los pacientes, seguridad en su uso y una reducción de los niveles de las tasa en pacientes en quienes las muestras de esputo permitieron su medición. Esto hace que se piense que probablemente en unos años pueda haber algún rol significativo para promover la actividad del canal de cloro con los inhibidores de fosfodiesterasa. Finalmente, todo este contexto de hipertensión pulmonar que para nosotros muchas veces es silenciosa, y no la consideramos de manera temprana dentro del abordaje de la fibrosis quística, es importante recalcar que la sobrevida mejora si los pacientes tienen tratamiento temprano y agresivo para su enfermedad pulmonar de base. Con ello, sumado a un diagnóstico precoz, es posible modificar el curso de la enfermedad y en cierta medida la aparición de la hipertensión pulmonar. Desde luego saber y recordar que el trasplante pulmonar no está contraindicado en pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha tal como lo demuestra esta revisión y metanálisis publicada en 2018 y sobre todo nos invita a que no tengamos miedo a remitir los pacientes a trasplante pulmonar por esta causa, por el contrario, una vez el paciente es operado rápidamente mejora la disfunción ventricular derecha. Entonces los mensajes finales que quiero dejar para ustedes es que la hipertensión pulmonar es frecuente en pacientes con fibrosis quística, por ello es necesario mantener un alto índice de sospecha y estudiarla. Aunque la hipertensión usualmente es leve, tiene un impacto negativo en sobrevida, en especial en los casos graves. Las modalidades terapéuticas que hoy en día se aceptan son la prevención de la progresión de la fibrosis quística, la terapia de soporte, el trasplante pulmonar, y el enfoque interdisciplinario que le demos a los casos, no existe alguna evidencia sólida para el uso de terapias específicas para hipertensión pulmonar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora Jenny. Excelente presentación, exhaustiva, muy completa y nos deja unos conceptos muy claros. Eh, tengo una pregunta de la doctora Diana Duarte de Cali. Eh, con relación a la fibrosis quística y es eh, la pregunta si se recomienda realizar ecocardiograma anual como tamizaje de hipertensión pulmonar en los niños con fibrosis quística Muchas gracias eh, Diana y Oscar eh, definitivamente sí eh, dentro de los estudios que debemos hacer de manera rutinaria a los pacientes se incluye el ecocardiograma que nos va a dar a, información valiosa bien sea a través de los signos indirectos de hipertensión pulmonar como también en situaciones más avanzadas, la información que nos puede dar con la estimativa de la presión sistólica de la arteria pulmonar a partir del jet de regurgitación y cuspidia. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una jornada muy productiva, muy enriquecedora. Hemos aprendido todos. Creo que el público ha aprovechado al máximo los conocimientos que ustedes les han transmitido. Y este es un abrebocas para invitar a todos los eh, neumólogos, pediatras, cardiólogos, pediatras, fellows de cardiología pediátrica, fellows de neumología pediátrica, a que participen en nuestro curso. El curso comenzará con el segundo módulo el 7 de septiembre. Se pueden inscribir en la página de la Fundación Neumológica Colombiana y todos son muy bienvenidos. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Eh, gracias por la paciencia. Gracias por estar aquí presentes hoy en la mañana y seguirlos motivando a profundizar en el tema de hipertensión pulmonar. Muchas gracias a todos y de verdad que estamos muy contentos con la participación que hemos tenido. Muchísimas gracias. Gracias.